te voy a enseñar cómo pasar de esto a esto con mi curso gratuito de blender podrás aprender desde cero los conceptos básicos y las técnicas más avanzadas de este programa he creado esta lista de reproducción y tienes una serie de vídeos muy interesantes que te pueden servir si quieres aprender esta herramienta así que suscríbete al canal porque